El siguiente paso es colocar las aristas de la parte superior. Esta coincide, esta también, pero esta y esta no. Vamos a buscar dos casos posibles, o que solamente coincida una arista, para ello tendríamos que girar el cubo, en este caso coincide una, o que en su defecto puedan coincidir dos aristas. Esta coincide, esta no, esta sí y esta, no. Cuando coincidan, las aristas siempre tienen que estar enfrentadas, no pueden estar contiguas. Una vez que hemos colocado una sola arista en su posición correcta, la vamos a colocar en la cara de atrás. En la cara frontal nos vamos a fijar en la pegatina de la arista que está en la cara frontal, en este caso es el verde tenemos que ver hacia dónde ha de ir, si al lado izquierdo o al lado derecho, en este caso tiene que ir al lado izquierdo, es un giro horario. Para el giro horario se aplica el siguiente algoritmo. I, A2, I', A', I', A' e I'. En este caso ya tenemos las cuatro aristas. En sus posiciones adecuadas. En el siguiente caso tenemos una arista bien colocada, pero a la hora de fijarnos en la pegatina que está en F, vemos que le corresponde a la cara D. Esto es un giro antihorario. Para este caso, el algoritmo que tenemos que aplicar es el siguiente: I, A, I', A, I' a2 e i'. Y ya tenemos resueltas las cuatro aristas. Para el siguiente caso tenemos que tener las dos aristas bien colocadas, pero recordamos que tienen que estar enfrentadas. No puede estar esta bien colocada, esta bien colocada, las otras dos mal y aplicar el algoritmo. Eso no funciona. Tienen que estar enfrentadas. Nos colocamos el cubo de forma que tengamos una en f y otra en t y aplicamos el siguiente algoritmo. Este es un poquito más largo. D prima. F. D. F prima. T prima. D. F. T prima. D. F prima. D prima. T dos. Y A2. Ya lo tenemos resuelto. Como este algoritmo es muy largo, lo que podemos hacer es aplicar dos veces uno de los anteriores. Colocamos el cubo de forma que las aristas que estén bien colocadas están en F y en T, y aplicamos por ejemplo el del sentido horario. y A2, I', A', y A' e I'. En este caso lo que ha pasado es que ahora solamente va a coincidir una arista en su posición. Las otras aristas no están colocadas. Nos fijamos en la cara F y vemos que tiene que rotar en sentido horario. Porque el color rojo corresponde al centro rojo que está en la I. Como hemos dicho, lo aplicamos una vez más. I, A2, I' A'. Y A' e I', y ya tenemos las aristas colocadas. En caso de que las aristas ya estén colocadas, no tenemos que hacer nada, pasamos directamente al siguiente paso. El siguiente paso es la colocación de las esquinas, que no es su orientación. En este caso colocaremos las esquinas en su lugar correspondiente y nos darán igual si están bien o mal orientadas. Vamos a tener cuatro casos. Que tengamos que cambiar las esquinas en diagonal porque esta esquina le corresponda a esta y esta a esta, lo mismo ocurrirá con estas dos, que haya un cambio en paralelo, que esta esquina corresponda a esta y esta a esta, lo mismo con las de atrás, que teniendo una esquina bien colocada y bien o mal orientada, como es en este caso, tengamos que hacer un giro antihorario, porque esta esquina corresponde aquí, esta aquí y esta aquí, o que teniendo una esquina bien colocada y bien o mal orientada, tengamos que hacer un giro horario, que esta corresponda a esta, esta esta y esta esta. Vamos a empezar por el caso de tener una esquina que en este caso va a estar bien orientada y el giro que sea antihorario. La esquina bien orientada la tenemos que colocar en la posición AFD. Y hacemos el siguiente algoritmo. A, D, A', I', A, D', A' e I. De este modo ya tenemos las esquinas bien colocadas. Seguimos ahora con el caso de tener una esquina bien o mal orientada, que es esta, y un giro horario. Esta esquina va aquí, esta aquí y esta aquí. El algoritmo es el siguiente, i' a d a' i a d' A' y lo mismo de antes, ya tenemos las esquinas bien colocadas aunque mal orientadas. Vamos ahora con el caso de que en las esquinas haya que hacer un cambio en paralelo. Esta esquina corresponde a esta otra y esta aquí. Ocurre lo mismo con las esquinas que teníamos atrás, la de la izquierda corresponde a la derecha y la, de la derecha a la izquierda nos vamos a colocar el cubo de forma que eh, las dos esquinas que haya que colocar, recolocar, estén una a la izquierda y otra a la derecha. Y hacemos el siguiente algoritmo: T' prima a prima, de prima a d, a prima de prima a d, a prima de prima a d, a', d, a', d, a d a y t. De esta forma tenemos colocadas las esquinas. El último caso es un cambio en diagonal. Esta esquina corresponde a esta y esta a esta. Ocurre lo mismo con estas dos. No importa cómo coloquemos el cubo, porque el algoritmo no interfiere para nada en ello. Cogemos el cubo como queramos y aplicamos el siguiente algoritmo, i, d, a2, prima d', f', prima a2, f, t y a2. Y ya tenemos las esquinas bien colocadas, aunque mal orientadas.